Hace mucho tiempo que no se ve él mm. ¿Qué? muy arrugado Mirko Franco No lo soporto más Tendrás que deshacerte de él de él viene por mí, él es muy rápido. Quema el juego o desastre de él. No lo juegues, es lo que él quiere. Mira, es <tose> <tose> una <tose> <tose> broma. no tengo el tiempo avanza okay ¿Qué? ¿Animales muertos? Sonic Sonic Sonic ¿Qué? Okay. Está fuerte. Ok. Oh, hello, do you know me? no. Hide and seek. ¿Qué? Oh, ¡Oye! No, uno. Uno. No. Corre. Corre. Dios. Me voy a matar. Me voy a matar. <ríe> You're still low, one, two, three again. Okay. This Muerto. <makes noise> okay. Esa risa... Damn, I'm You can run. Voy, voy, voy, voy. Voy corriendo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Se me niño. Uy. Sí. ¿Qué, okay, qué, pa ¿Qué pasa este juego? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Sangre? Puede ser la sangre de la Super Nintendo de Mortal Kombat. Okay. Ay, Dios mío, tengo... ¿Sí? Eh, bueno. sí. ¿Qué pasa? Foncho, te encontré. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Es el servicio, perdón? Pero ¿cuál son el que existe? Por Dios. ¿Qué? No voy no a volverlo. ¿Estás cercano? ¿Qué? Uy. Oh my god, what is juego? So many souls to play in so little time. be no, no, okay? No, no estoy de acuerdo. El doctor huevo. ¿Se puede jugar el doctor huevo en un juego de Sonic? No sé. the protector. Dios mío, esa risa de... Tres puntitos Ok, no puedo... Bueno... Está señalando algo Está señalando algo okay. ok Hay sangre por todo el castillo, no puede ser ¿Qué, ¿Qué es eso? Me voy a asustar, Dios mío. Te voy a asustar. Me estoy empezando a asustar, no puedes. Dios mío. ¿Qué pasó? Bueno, entonces. Ok. Vamos no quiero eso? eso eso me posees okay. Okay. no es metal